Eh, lo de hoy es. Um, eh, me encontré con una persona de Ecuador el otro día y decía que en Ecuador no hay coreanos. Dice, oh, ¿por qué no se vienen los coreanos a Ecuador? Y yo le decía, eh, en, en Ecuador hay coreanos, pero no muchos. Así que, um, <coughs> Pero hay que algo interesante: puede, puede ser este dato sobre cuántos coreanos vive en cada país, incluso en cada región eh, metropolitana en cada país. Eh, no sé por qué, pero en Corea eh, en Corea desde antes no había desde los tiempos de la dictadura no había mucha libertad de desplazamiento, entonces hay mucho control sobre el viaje de los coreanos ha habido, ahora ya no, pero creo que, creo que es a raíz de eso por la que eh, hay muchos departamentos que, dicen que, que se dedican a mmm, monitorear el movimiento de los coreanos, entonces es bien fácil buscarlo. O se busquemos en Google, <coughs> y siempre se me olvida cómo buscarlo, pero creo que es chévere con po. Algo así. Aquí ya está. A ver, esto estará en otro idioma. ¿Castellano? ¡Ajá! ¡Pongan los datos! A ver, estos datos... Ok, vamos a usar los datos del, del ministro de Asuntos Exteriores, parece que se llama, o qué es esto? ¿O oh. qué es esto? Mm, interesante. Okay. Eh, abramos este dato, ojalá que no sea HWP Será HWP PDF, ok, ok, ok uh, Centroamérica, vamos a bajar una, un PDF Y lo podemos abrir Ahí Ok Entonces lo... Qué pena que todo esto esté en... solamente en coreano Pero, por ejemplo, empecemos con un país donde uno piense que no hay muchos coreanos que puede ser Un país chico Uruguay O sea, el método es medio complicado, o sea, a ver, el método es ir aquí, después hacer clic en el primero, bajar el que corresponde a ese que dice es que es chunami um, Abrimos el PDF, uh, entonces eh, busquemos Uruguay. Uruguay. Okay. Y si va a la sección de coreano. Angugur. Aquí está la escrito, ¿Cómo se escribe Uruguay en coreano? Y hace búsqueda. Y ahí está. Ok. Ah, oh, gosh. Uh, Esta línea donde dice que... El, el, el número total. Ah, Hay 280 coreanos en Uruguay. Sí, Dios mío. Uh, hay 280 coreanos uh, 89 residentes permanentes 158 uh, con alguna visa 0 estudiantes extranjeros ah, incluso 36 que tienen nacionalidad uruguaya incluso eso lo cuentan wow. y, uh, la mayoría en montevideo 279 y la otra región es 4 y no sé por qué lo separan hombre y mujer, hombre y mujer esto viene de la tradición de cuando había más control sobre el movimiento de la gente no sé, algo así busquemos un país mucho más pequeño eh, República Dominicana República Dominicana okay, esto en coreano Dominica con vamos a buscar aquí ahí está eh, lo escribí un domingo con sin, sin espacio entre los dos ah, no hay mucho aquí tampoco pero hay hay 530 de coreanos a uh, santo domingo 300 santiago 121 la romana 25 Bonao 17, Barahona 12, oh my god, Bani 8, Puerto Plata 8, ¿Eh? súper, súper detallado, oh, hay más, hay más, hay más, oh my god, todas estas regiones o ciudades o algo así, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Higüey, Constanza, La Vega, San José de Ocoa, etcétera, etcétera, eh, echemos un vistazo cómo es por. Eh, por país en general, ¿dónde está? creo que al comienzo está por país, no, al final entonces, por país no ¿dónde está por país? chongye, aquí este es el total vamos a bajarlo cambio el nombre del pdf no sé por qué no se cambia y abrirlo aquí aquí aparece por país coreanos en el extranjero Uh, 6.8... No, no, no. 2015. 7.1 millón. Uh, mucha gente está en China. Y en Estados Unidos. Y en otros países. Pasemos a... A mí. Ok. Entonces... Tengo una duda. ¿Aquí aparece cada año? No, este es el último año. En el 2015, en Sudamérica, el total es 105.000, de los cuales la mitad está en Brasil: 50.000, 22 en Argentina, 11.000 en México. Guatemala 5, Paraguay 5, Chile 2, Perú 1, Ecuador 1, Colombia 1 y todos estos países más tienen menos de 1000. Pero tienen. ¿Cuál es el país que tiene menos? Granada, aparentemente, que tiene 5. ¿En Cuba hay 20 Coreanos solamente? Hmm. En Cuba parece que hay 20. Etcétera. Uh, y sí. Creo que esto es solamente gente que, se, que tomó un avión en Corea y se fue directamente a ese país. O declaró cuando salió de Corea que se iba a este país. Yo creo que hay más coreanos que van a, a Cuba a través de México. Y eso creo que no nos puede monitorear el consulado coreano. ¿no? O sea, pero en todo caso bastante, es bastante exacto que yo sepa. Y bueno, ese es el número. Así que eh, el link, este link lo voy a dejar en la descripción del video así que usted puede ir a hacer clic cuando haga clic va, va a entrar aquí desafortunadamente a ver. desafortunadamente va a estar ah, quizás puedo hacer un link directo a esto, mejor o entonces sea, voy a hacer un link directo a esta página y ahí puede bajar por continente y tiene que bajar este que es chunami y ahí están todos los datos ok si me pregunta, déjenlo en los comentarios.